esa cara sonriendo con corazones ver perdón en ella Bueno, a ver Pucho, me queda un minuto del de, de directo